nos documentaron dos veces, nos dos veces, no nos, dejaron, no nos dejaron volver a entrar dos o tres veces para coger más pertenencias, o sea que nos dejaron salir, no volver a entrar para coger más cosas. Después nos siguieron hasta la Plaza de la Virgen, allí también nos quisieron echar, no lo permitimos, teníamos nuestros derechos, no nos echaron al final... a enviar mensajes a internet, a informar a la gente de donde estábamos, qué es lo que íbamos a hacer. Se fue a la comisaría, creo que ha ido gente a la comisaría, ha cogido lo que ha podido. ¿Y qué ha escogido? A vale, mí. Bueno, se llevaron a cuatro o cinco personas a la comisaría. Siete personas. Ah, bueno. bueno, también luego nos caminando por la plaza, nos íbamos a, a la Estación del Norte. Cruzamos por aquí, vemos a, que había una chica aquí, Ana. ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está? Ah. Bueno, pues estaba aquí la chica. Nos saludó así, ¿eh, hey, chicos? Y vino, que vinieron tres nacionales, la cogieron del brazo fuerte, la, la tiraron al suelo porque se resistía. Venimos corriendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la cogéis? No, no nos dijeron el por qué, que no lo sabían, que no lo sabían. Se la llevaron al furgón. Unos dos nacionales a mí me empezaron a insultar, gilipollas, muertos de hambre, que yo pago los 3.000 euros, tú en su paroflauta, que eres un hijo de puta. Me pegó una patada, me hizo una zancadilla. Y bueno, eso es el trato que recibimos después cuando quisimos volver a pasar por aquí. Cuando toda la gente de Valencia podía pasar por aquí, yo no pude pasar. Confiadle a vuestra seguridad, ¿sabes? No, no. Esa es mi experiencia. Si alguien quiere contar otra cosa más los que estaban aquí, que la cuente. Me insultaron y me dejaron una de documentación. Toma la documentación Vale. mi a ver si se envía en España sí. de González de en Italia. Estuvo ahí conmigo en la policía. Es jefe, jefe, jefe grande. Con quien. Me pregunto, me pregunto eh, la forma que tiene de actuar la Policía Nacional, sobre todo aquí en Valencia. Eh, me, acabo de enterar, me acabo de enterar de que han parado hoy la marcha. La Guardia civil simplemente para identificar a las personas. Acércatelo, acércatelo. Eh, vamos a ver. Me acaban de informar que esta mañana han parado la marcha, en la cual yo bajé el domingo que eh, graciosamente al bajar, pues si son las, las costumbres que tiene la Policía Nacional de coger a una persona y porque lleve una camiseta del, 15, del 15M, supuestamente esto me lo hice yo, los brillantes los llevo ahí marcados. O sea, la paliza que nos pegaron a un chaval de a mí fue increíble, simplemente porque íbamos por la calle de bolsería, estábamos tranquilamente tomando una cerveza y bueno, o sea, pero lo más gracioso, lo más gracioso ha sido esta mañana. Pero a las 5 y media nos han despertado nos han cogido a siete personas y bueno, ha sido un poco para ellos, lamentable porque cuando nos ha por lo menos a mí, cuando ha vuelto a ver el comisario jefe, que volvió otra vez a Calaboto pues lógicamente, no sé si esa es la ley que hay aquí pues la verdad es que da pena, eh da pena porque, o sea, nos han tratado peor que a perros peor que a perros, o sea es indignante, indignante la forma que si nos hubiesen pedido por favor que nos hubiésemos ido, no lo hubiésemos pensado. Pero ha sido, vamos, ha sido a traición. Nos han cercado a las 5 de la mañana toda la plaza y han empezado a patadas. O sea, eso, desde luego, yo espero espero que, que sus hijos, que el día de mañana ellos van a tener hijos, que, que les salga la mitad, la mitad de los que ellos son. Misaría, o poder zurrarla, en pocas palabras. pacíficamente, que es el, es, es el carácter que nos está identificando. Bueno, contaros lo que, una de las cosas que ha pasado eh, esta mañana cuando eh, he llegado ahí con tres sábanas y cuando estábamos preparando para pintar, ha venido a las 12 de la mañana un policía municipal que quería quitarme las sábanas. Hemos forzajeado y me las he quedado yo, por supuesto. Se las he pasado a una pareja de compis para que algún para que municipal ha cogido la bolsa con las sábanas y me ha hecho ir a la furgoneta de la policía nacional me ha cogido el DNI mientras estaban dentro del, del furgón haciendo una denuncia por desobediencia civil cuando la, las, las sábanas no estaban ni pintadas, ¿vale? yo estaba fuera, rodeado de policías nacionales y mientras tenía apoyo de los compañeros y compañeras dos de ellos me han hecho que vaciara lo que llevaban los bolsillos en un banco para, para sentarse Mientras tanto, me provocaban para sacarme de mis casillas. Al darme cuenta de su estrategia, de la estrategia que han estado llevando esta mañana, me he callado y he levantado las manos, como estaban haciendo mis compañeros, sin caer en su provocación. Ha salido un policía nacional, del furgón, y me ha dicho que tenía el acta de la denuncia, que si quería firmarla, y si quería firmarla. He dicho que no, porque no estoy de acuerdo y me parece injusto. Le he pedido su número de identificación y ha dicho que no que ya vendrá la denuncia que pasa a delegación de gobierno. Y que ahí, que ahí estaría ese número. Y que ahí estaría ese número. Los han me, he podido fotografiar la matrícula del furgón y a él. Luego en un tono despectivo, como, a los, como están diciendo, porque lo que están diciendo son realidades, los pues compañeros y compañeras, sean flauta, sean quien sea, luego en un tono despectivo me ha dicho que me fuera. Y bueno, hemos comentado que que era una estrategia de provocación y no hemos entrado en, en esa estrategia. Luego ya han llegado los medios y nada, hemos intentado un poco contar lo que, lo que ha pasado y agradecer también el apoyo de la gente que ha venido esta mañana. Y hasta ahí es un poco las noticias frescas y del día. Gracias. Si alguien quiere decir algo sobre lo de esta mañana, eh, el, el, y luego habrá que ir mirando con el, el turno de palabras así, porque somos bastante gente. Y, y si quieren decir algo, preguntar algo. Bueno, yo quiero dar las gracias a esa gente que ha estado esta mañana dándonos café, dándonos comida, porque estábamos muy desgastados, estábamos sin dormir, con muchos sueños. También quiero dar las gracias a esas personas que, aunque no lo saben, muchos de los que estáis aquí no, sab no sabéis que mucha gente no tiene casa, hemos encontrado un sitio donde desguardarnos esta noche. Yo quiero leer un comunicado que he escrito esta mañana. Y quien quiera, otro de palabra, que me lo diga a mí y levante la mano y yo le apunto la lista. Lo que ha ocurrido hoy no era nada inesperado. Lo que resulta extraño para mí es que esta vez no hayan utilizado la violencia y la fuerza de la brutal ley marcial, más aún después de haber asociado con grupos terroristas y pudiendo ignorar el artículo 17.4 del habeas corpus a las pocas personas que opinamos que los verdaderos terroristas son los que afirman luchar contra el terrorismo. Debemos de darle las gracias al responsable de que hoy a las 4 de la mañana nos despertaran entre gritos el ruido de las vallas y las furgonetas blindadas de unas personas, de unas personas uniformadas y bien armadas que separaban físicamente a una plaza del resto del mundo convirtiendo la calle, supuesto espacio público, en una cárcel en el corazón de la ciudad. Gracias por no abrirnos la cabeza... Y gracias por abrirle los ojos a la gente que pensaba que hace 33 años se acabó la dictadura. Lo que ha ocurrido hoy... Lo que ha ocurrido hoy nos arrebata el que hasta ahora para algunos hemos... No, eh. Lo que ha ocurrido hoy nos arrebata el que hasta ahora algunos hemos intentado... a nivel individual o colectivo, porque no es lo mismo decir que yo quiero ser el dueño de mi vida ya y que estoy harto de ser un esclavo del sistema, que decir que debemos llegar a un acuerdo y alcanzar puntos en común como mayoría, si esa mayoría no cuenta con las minorías que viven en la calle, que no tienen para comer o para comprarse unos zapatos o unos pañales... o con... Para comprarse unos pañales o con las grandes mayorías de personas que viven en países en vías de desarrollo, como en el caso de Sudáfrica, cuyo Producto Interior Bruto está destinado en un 80% en pagar una deuda externa que sus ciudadanos no pidieron ni aprobaron, o de países que directamente, como en el caso de Tanzania, fueron comprados por una multinacional. Eso es la libertad del mercado y no de las personas. Eso no es una mayoría. Eso no es una mayoría. Es interés personal a nivel estatal es estar de acuerdo con el esclavismo cuya cadena arrastra desde lo más mínimo hasta lo más inmenso. Solo quiero decir, para terminar, que nuestro objetivo no es la creación de escuelas ni ser los líderes de miles de seguidores, sino que la gente recuerde que hubo alguien que apostó por una mejor forma de vida. Solo eso y que sepáis que muchos van a seguir luchando contra toda esta injusticia, que esto no se acaba aquí y que nosotros no mataremos a nadie nunca, pero si hace falta moriremos por nuestra libertad. ¡Basta ya de secretos! Basta ya de secretos, basta ya de mentiras y de conformismo porque están llevando a cabo un genocidio a nivel mundial. Basta ya de secretos. Bueno, yo voy a daros primero que nada las gracias a todos los que estáis aquí hoy, porque sois los que de verdad apoyáis esto, ¿vale? Todos los que estáis aquí hoy, ahora, en este momento, sois los que de verdad lo apoyáis. Y no podemos contar con nadie más, no podemos esperar a que venga más gente, no podemos querer llamar a, llamar a más gente porque llevamos dos meses aquí y los que han querido venir han venido y los que no, no han venido, ¿vale? Quiero haceros una pregunta a todos. ¿Sabéis por qué salimos el día 19 a la calle? ¿Alguien lo sabe? Porque estamos hasta los huevos. Exacto, pero ¿por qué, ¿Por qué motivo concreto? Por el pacto del euro. Por el pacto del euro. Muy bien, aquí lo han dicho, por el pacto del euro. ¿Sabéis por qué están en Grecia? peleándose porque hay 500 heridos, porque están lanzando cócteles en molotov? ¿Por porque está esa situación, lo sabéis, por el, por el pacto del euro, que igualmente han aprobado, que les ha salido de la polla lo que digan, lo han aprobado igualmente. Nos gustaría que reflexionásemos sobre qué estamos pidiendo, porque llevamos dos meses y no hemos hecho nada, no hemos hecho absolutamente nada.